Había ya la televisión. Un continente de culturas. Para, para, el sistema tiene fallas. ¡Calla, calla! Esto fue nunca falla. Para, para, el sistema tiene fallas. ¡Calla, calla! Esto nunca falla. Para, para, el sistema tiene fallas. Prácticamente en la recta final de este 2021 vamos Recapitulando, los temas que ha marcado la agenda a nivel nacional. Hoy vamos a hablar acerca del informe que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, más conocido por sus siglas como GIEI, ha dado a conocer en torno a la crisis que se ha vivido en nuestro país a partir del 2019, cuando, en palabras del informe del GIEI, se ha roto el orden constitucional en Bolivia. Además, se ha hablado de masacres, ha reconocido finalmente que lo que ha ocurrido en Sacaba y en Sencata han sido masacres. Además, ha habido ejecuciones sumarias, vejaciones, violaciones a los derechos humanos, son algunas de las partes más destacables de este informe que tiene más de 400 páginas. Otro de los temas en el ámbito político ha sido la denominada Marcha por la Patria, que partió en Caracollo y siete días después llegó alrededor, algunos cálculos hablan de un millón de personas que llegaron hasta la Plaza San Francisco en la ciudad de La Paz. Esto en defensa de la democracia de las instituciones del país, y, por supuesto, en respaldo también al gobierno nacional. ¿Y qué pasa finalmente en la economía? Los datos que cierran este 2021. Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando mujer y hombre compartan las mismas obligaciones de aceptas que somos travestis, lesbianas, homosexuales, el sistema falla Se despenalizan el aborto. El sistema falla cuando observadores observados. El sistema falla.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 Nacional. Ya la anterior semana también hemos ido recapitulando algunos otros temas. Quedan muchos, seguro, en el tintero y en el debate, pero los estaremos, por supuesto, abordando en el 2022. Nos acompañan en este último programa de esta semana y de este año. Chiara eh, San Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas, Diego. Bueno... Feliz y triste, como siempre, porque termina el año, esperando que el 2022 los autores de los ítems fantasmas y los de las masacres, que en muchos casos son las mismas personas, paguen por lo hecho, no siempre devolviendo el dinero, las vidas que no se pueden devolver, sino eh, contribuyendo a la memoria, verdad y justicia, y al menos estando en la cárcel. Andrés Huanca, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Feliz aquí, igual, concluyendo en este panel de debate, irreverente, eso me alegra mucho. Y bueno, como siempre, feliz de estar aquí una vez más para debatir. Bueno, este 2021 lo vamos a cerrar sin Alem, porque él tuvo que viajar, entendemos, por el fin de año. Así que le mandamos un saludo a Alem, pero está, por supuesto, Ingrid Ramos. ¿Cómo estás, Ingrid? Buenas noches, Diego. Buenas noches, compañeros. Contenta, pues, de finalizar este año y... Bueno, triste, ¿no?, porque hay la esperanza de que la justicia sea imparcial y cambie su timón para poder reivindicarse, ¿no? Esperanza para el próximo 2022. Y justamente el tema de la reforma judicial también formaba parte de este paquete de recomendaciones del GIEI al Estado boliviano. Por su parte, particulares promovieron y protagonizaron actos de violencia y ataques a bienes públicos y privados. El GIEI no duda, sin embargo, en calificar a los hechos de Sacaba y Sencata como masacres. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes entregó su informe sobre las vulneraciones de derechos humanos durante 2019 y concluyó que hubo masacres en Sacaba, Cochabamba y Sencata, El Alto, además de una violencia racista que requiere sanción. Asimismo, observó deficiencias para garantizar la independencia judicial en el país. Es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda el reconocimiento de su calidad de víctima. El GIEI analizó las violaciones a derechos humanos desde el 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de diciembre, periodo en el cual hubo en el país al menos a 38 fallecidos en el marco del conflicto electoral, además a de centenares que recibieron lesiones. Yo no quise soltar el ataúd de mi hermano, pero fui vulnerado también mis derechos en ese momento donde... Compañeros policías de Lutón me golpearon con sus escudos hasta llegarme inconsciente, gasificada y me interné en el Hospital de La Paz. Respecto al presunto riesgo de hacer explotar los tanques de combustible en Sencata, el grupo concluyó que las evidencias ofrecidas por el Estado y complementadas a por las diligencias investigativas conducidas por el GIEI no confirman que hubiera existido ese riesgo concreto. La masacre efectuada por los uniformados contra la población des desarmada con falsas acusaciones que querían voltear la planta de Sencata el 19 de noviembre. Un día de dolor y mucho llanto para estas familias y sangre en, en, la, en la iglesia de Sencata. También se hace referencia a la policía y las Fuerzas Armadas, a que de modo separado o en operativos conjuntos usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas. La policía y las Fuerzas Armadas son dos instituciones que deben estar subordinadas al poder civil y sometidas a, a controles internos y externos con reglas de transparencia y rendición de cuentas. El informe urge que quienes resultaron víctimas de la violencia en 2019 obtengan justicia, reparación no por los daños que les fueron provocados y atención inmediata para sanar heridas. Una de las recomendaciones es que el Estado garantice verdad, justicia y reparación para todas las víctimas. Esto involucra, por un lado, medidas de reconocimiento público de la dignidad de las víctimas y de la responsabilidad estatal en la vulneración de derechos, así también como el acompañamiento en medidas de conmemoración y de preservación de la memoria que las víctimas adopten sin imponer versiones únicas sobre los hechos. Se sugiere considerar el acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para contribuir al seguimiento y la implementación de los cambios que se señalan en las recomendaciones, además que se garantice la independencia del Poder Judicial a través de cambios en los sistemas de designación y estabilidad profesional de jueces y fiscales que deben ser seleccionados mediante convocatorias públicas, procesos transparentes y criterios objetivos de mérito por fuera de la a simpatías justicia, a partidarias. Justicia, justicia Justicia Justicia Y justamente a partir de este informe muchos personajes de la vida política han empezado a referirse y también algunos medios de comunicación han empezado a referirse en torno a lo que ocurrió en Sacaba y Sencata como masacres, pese a que el relato del 2019 era otro, ¿no? Que querían volar la planta, algo nunca comprobado, que, que se dispararon entre ellos, algo que el GIEI desmontó. Eh, es decir, ¿realmente todavía tienen que venir organismos desde afuera para decirnos qué es lo que ocurre? ¿Quién rectificó? Creo que algunos medios han animado a decir. Yo creo que no. Carlos Mesa hasta ahora no se digna llamar masacre, no cambió, a pesar del informe. No rectificaron, pero eso sí, eh, dejaron, eh, creo yo, por ejemplo, Carlos Mesa, de hacer aseveraciones como las que hacían hace unos meses. ¿no? Rectificar, difícil, difícil que Carlos Mesa, que cualquiera de ellos lo llame masacres porque saben que al ellos llamarlo masacres están acelerando el juicio que se les va a venir y que los tendría que meter a la cárcel. ¿no? Yo no sé si tendría... Carlos Mesa, algún modo de vincularlo a los masacres. Yo creo que es una cuestión netamente ideológica o hasta política, pero yo diría sobre todo moral, el hecho de que a pesar de ese informe, a pesar de que es un hecho luctuoso para todos y todas los bolivianos, independientemente de la historia, no se digna llamar masacre. Tampoco Fernando Camachi, y es más, es posible que dice digo que algunos medios tal vez ya han dejado de poner entrecomillado en la masacre, pero sinceramente, a pesar de esa bomba, voy a llamarla así, de que fue el informe del GIEI, no hubo un cambio drástico en la línea discursiva en torno a las masacres. Sigue siendo algo sostenido, sobre todo por la gente simpatizante o más cercana a quienes fueron masacrados. ¿no? Eso yo creo que es un primer elemento para arrojar en este balance que estamos haciendo del año. ¿no? Ingrid, desde la oposición, ¿se sigue manejando la tesis de querían volar la planta y se dispararon entre ellos? Sí, continúa manejándose esa tesis, ¿no? Porque... Eh, no, el informe del GIE no ha determinado explícitamente eh, todos los acontecimientos. Se ha dado más relevancia también a estos, eh, a las víctimas de Sincate y Sacaba eh, por, por ese hecho tan relevante de que han perdido muchas vidas. ¿no? Entonces, eh, por ese lado, el estudio del GIE, que son 460 y algo de páginas, la oposición solamente se ha recabado en... Eh, decir que no hubo, ¿no? que más bien iba a ser un autoatentado, ¿no? pero sin embargo las muertes desmitifican este hecho porque hay muertes de personas que están reclamando que se pueda hacer justicia hasta el día de hoy, ¿no? Y eso es lo que nosotros reclamamos en cada programa, que la justicia, pues, actúe de forma acelerada para responder a las víctimas de este, de este atentado contra las vidas de de, de y Sacaba, ¿no? Es importante, eso tienen que tomar los de la oposición como una reflexión para que no dejen esa tesis de decir y hacerse las víctimas que era un auto, auto atentado, ¿no? Entonces eh, hay que buscar la justicia y eso está en manos de de nuestras instituciones. ¿no? Ahora, ¿la justicia actuará como debe ser este 2022 en este tema específico? ¿Las yo recomendaciones? Que, bueno, yo creo que entre las diversas consecuencias que tuvo el informe del GI es que se volvió ya una cuestión impostergable en el imaginario de todo el país de que tiene que haber una reforma judicial. Ahora bien, una reforma judicial tiene de muchos tintes y muchos colores. No, el informe del G.I. no habla, por ejemplo, de cambiar a todos los jueces para poder llevar a, a, a, llegar a justicia para las víctimas, porque habla de pronta, rápida y eficiente justicia para las víctimas. Entonces, Carlos Mesa aparece diciendo que él solo va a aceptar, juicio solo va a aceptar, de que responsabilidades, incluso para gente que firmó el decreto de la muerte, como Janine Áñez, y es que se cambian todos los jueces, que eso no es un modo de reformar la justicia, es una reforma. Pero no es una reforma para que haya justicia, para postergar el caso como lo hizo con su anterior aliado Gonzalo Sánchez de Lozada. Hay otras iniciativas. Yo sinceramente creo que el gobierno tiene eh, una verdadera intención de reformar. Se habla que va a ser en este primer trimestre del próximo año. Habrá que hacer el seguimiento. Pues yo creo, como decía al principio, se ha hecho impostergable o ineludible, mejor dicho, en la necesidad de Bolivia de reformar la justicia yo creo que ahorita no hay ninguna fuerza política ni del oficialismo ni de la oposición que va a rechazar que eso se tiene que lograr. Claro, pero ahí hay que observar, ¿no? El presupuesto designado para justicia son cuatro millones de bolivianos, que creo que ese presupuesto no va a poder alcanzar para toda la reforma judicial que se necesita. Entonces, ahí también es un llamado de atención para las autoridades actuales, porque el presupuesto debería de haber sido más para... Ahora, ¿el, el presupuesto para, es para el Ministerio de Justicia para Ministerio o para el Poder Judicial? Para el Poder Judicial, en realidad, ¿no? Entonces, pero eso no va a alcanzar. Para hacer una reforma judicial como la que se quiere, como la que estamos criticando ahora, ese presupuesto es muy mínimo, ¿no? Y entonces ahí no se ha dado para justicia cuatro millones, para salud dos millones, entonces el presupuesto general, lo que se más... Dos se... Millones, de, de, de... 2 millones de bolivianos, ¿no? ¿no? no. Do, eh, perdón, dos millones eh, de... Bueno, dos millones, <ríe> no tengo el dato exacto, pero son dos millones de dólares. No. Es el 10% del presupuesto general del Estado, sí. el 2022 está destinado a la salud. Sí. Tendríamos que revisar bien los yo, yo, datos. Para... Sí, eh, pero bueno, el, el, lo que quiero decir es que hay un costo reducido para la salud, ¿no? un, una distribución que no es justa, me parece, porque para salud, para educación es donde más recursos se debería de designar. Está y, creciendo, ¿no? El claro, está pero es todavía, lo que se incrementa es el gasto público. Y el gasto público se va en sueldos y salarios de los funcionarios públicos y demás. Entonces, lo que se debería de lo que queremos es? que si es que haya una reforma judicial y para eso se necesita un presupuesto. Un funcionario y, público el presupuesto. también puede ser un médico, tú estás diciendo, ¿no? Claro que sí. Y pero está bien que tengamos más médicos en el país. Está bien, pero no hay no hay pocos, ¿no? Entonces eh, lo que necesitamos es más presupuesto, más plata, ¿no? Para, para, para que se mejore. Si no las mismas condiciones físicas de un juzgado que tiene que están ahí entre cuatro auxiliares, cinco auxiliares chocándose las, los codos, ahí te demuestra que hay un presupuesto, pues, muy deficitario designado para el la reforma judicial. Justamente parte de la reforma impulsada por el Ministerio de Justicia tiene contempla el aumento del presupuesto, ¿no? que creo que es una demanda eh, igual generalizada, ¿no? Entonces dentro de esas estaba eh, considerando la ampliación del presupuesto que todavía está en debate, ¿no? Pero solo para que el ciudadano sepa también eso. En, en el tema de la justicia creo que es muy importante ver que el ministro Lima en algún momento dijo que se tenía que hacer un juicio de responsabilidades a los actores del golpe de Estado y eso no es correcto porque Áñez no fue una presidenta constitucional. En ese sentido, se tiene que hacer un juicio penal a todos los actores del golpe de Estado, lo cual agilizaría el proceso judicial y no estaríamos necesitando una reforma judicial inmediata, que sí se tiene que hacer a largo plazo. Pero lo que tiene que ser inmediato es eh, la justicia por este caso de golpe de Estado, ¿no? A mí me parece eh, que hay que dividir un poquito esas dos cosas, hay que hacer la reforma judicial, pero ahora lo que está en la mesa y hay denuncias y hay un caso golpe de estado que tiene que seguir, hay plazos dentro del sistema judicial, Ingrid lo sabe, hay plazos que se tienen que cumplir y que tienen que seguir. Eh, hablábamos de Carlos Mesa, ¿por qué no cambia su discurso? No cambia su discurso, no dice masacres, pero tampoco dice mucho. ¿Por qué? Porque si él dice masacres, estaría vinculándose directamente, porque la misma señora Áñez lo ha vinculado a esa reunión en la Católica donde estaba él, donde estaba Tutu Quiroga y demás, y demás es el asesor de Camacho, donde ellos la han puesto a ella... Eh, para gobernar y no la han puesto por obra y magia y porque todo el mundo les hubiera hecho caso, sino porque han pagado a los militares antes. Entonces, eso es claro y concreto. Eso, de eso hay pruebas y eso es lo que tendría que procesar el sistema judicial en el caso golpe de Estado. Entonces, en ese sentido, creo que eh, los actores políticos como, no sé, Carlos Mesa, Camacho y demás, luego de que llegue este informe de la GIEI que prueba como que por quinta vez que hay golpe de Estado y que no solo prueba eso, sino investiga a fondo, investiga y dice que hay masacres, dice que hay ejecuciones sumarias y hay cosas que todavía no se hablan y no se dice. El informe de la GIEI dice, por ejemplo, de un joven que no recuerdo el nombre, que cerca de Montero lo acribillaron días antes del mismo golpe de Estado. O sea, estas cosas ya estaban pasando. El informe de la GIEI da datos concisos y concretos, es una cosa así a la que nadie se puede negar. Y basados en ese informe, el sistema judicial tiene que hacer que el caso del golpe de Estado se concrete, porque las investigaciones ya se le estaba dando el GIEI en, en bandeja de plata, de alguna manera. Entonces, en ese sentido, lo que, lo que tiene que pasar y lo que tiene que impulsar este informe del GIEI es que eh, no solo el caso del golpe de Estado, sino los distintos casos por todos estos abusos, masacres, corrupción y demás, se concluya Bueno, yo... yo... Concuerdo con, contigo, Kiara en el sentido de que es completamente cierto de que los juicios tienen que avanzar, no se tienen que detener como quisiera que Carlos Mesa, tienen que avanzar ahorita por el conducto regular mientras también se hace una reforma judicial eh, correcta, estructural. ¿no? Ahí estoy de acuerdo. Sin embargo, yo creo que es necesario precisar de que una cosa es el golpe de Estado, que igual sobran pruebas en el reglamento, sobran pruebas de lo que pasó en la Universidad Católica, y otra cosa el informe del GI no el informe del GI especifica bien claro que él no vino a discernir si hubo fraude hubo golpe no esa es otra cosa ahí se habló bueno, concretamente dice que hubo golpe. Dice que hubo golpe. golpe una de ruptura constitucional exacto es el término que utiliza claro es que eso tiene que una ver con, sucesión con los militares ah. No ah. Constitucional. cuando los militares dejan de obedecer a Evo que les dicen no salgan a matar gente ah, y salen ah. a matar gente Pero además el, la sucesión el no constitucional claro. de Yanine Claro. Ajá, y también hablan, por ejemplo, de la cuestión de la, de la reelección de Evo Morales. Entonces yo te digo, la derecha muy bien se puede agarrar del informe del GIEI y decir, ve, esto prueba para mí que no era un derecho humano la reelección, cuando no es el propósito y eso es una cosa declarada. El, el, el informe dice, no venimos aquí a discernir eso, eso corresponde a otras instancias. Aquí es para aclarar la cuestión de violación de derechos humanos. El informe del GIEI hoy en día, y eso para mí, digamos, es lo importante de este año, nos dio la verdad histórica en torno a la violación de muchos ciudadanos eh, de abajo que fueron masacrados, asesinados y violados sus diferentes derechos de ambos humanos. Bandos, ¿no? Porque hay que aclarar que, Ajá. por ejemplo, cuando llegaban de Potosí, en Vila Vila, se los ha atacado a los mineros y ahí se les ha recibido de, de, y se los ha atacado, y entonces ha habido incluso vejaciones a, que lo describe el GI. Sí. En la página 140, eso me acuerdo muy bien y ahí describe que se ha eh, ocasionado estaban encubiertos con armas de fuego que se ha disparado y entonces está detallado incluso con nombres y en pero por qué vinieron no es que, claro, y, y por qué vinieron por en el 2018 ya, ya ten, sabíamos que han aprobado el 37 38 de decreto supremo contra la extracción de litio con aquellas transnacionales ese ya era un pre antecedente para que se sume los, los de los de sí. concipo y potosí no, vengan disfrutame. ya era un ya era una de los elementos para que se sume el descontento de la población y que venga a marchar apoyando aquí a los bloqueos y a las Discúlpame, movilizaciones. Lo en de, la de Vila, la Paz. en el mismo informe del GI está especificado que los primeros que llegaron a la comunidad a quemar los alimentos de la gente de la comunidad. Fueron los pititas que venían en, el, en esa caravana. Ellos llegaron, quemaron la, las casas, quemaron los cultivos de las personas del campo y después vinieron de la zona rural y empezó el enfrentamiento. Yo estoy sí de acuerdo contigo, el informe aclara de ambos lados. Aclara pero por favor, no nos quedaremos en la idea de las pobres víctimas que llegaron en la caravana en Vila Vila porque ellos empezaron. Por qué y además, ¿Por y además qué se informe... movilizó el pueblo de Potosí? Con Sipo se movilizó Andrés. Era, era un golpe Andrés en estado. Y y y el informe... Se movilizó con Cipo precisamente porque estaban descontento de que ya se había aprobado sin consentimiento de la población potosina el decreto supremo 3738 que que decía que establece que se debería de extraer con una transnacional por por 70 años el litio y ellos no estaban de acuerdo, por lo tanto es, esa ha sido la base del 2018 para que luego ellos se movilicen y vengan aquí a apoyar a todas las movilizaciones que ha habido en contra de la votación y en contra de las elecciones y demás que se ha sumado y se ha hecho una bola de y, nieve y ha terminado no más con las muertes. Eso en primer lugar, establecía. y en segundo lugar, Andrés ya te ha dicho, quien inició la violencia en esa ocasión fueron los pititas. No. no, además te, te digo algo más, Tú estás, estamos hablando de Vila Vila, estamos hablando ¿qué? del no, eh, 11, 10, 9 del, de noviembre. De antes, de antes del 20 de octubre, antes de las elecciones que ya habían las movilizaciones en Potosí, el gobierno nacional se reunió con Consipo y se derogaron los contratos justamente para la cuestión del litio. No, eso ya no qué? estaba vigente cuando no. ellos vinieron ese aquí a La Paz a derrocar un gobierno el democráticamente electo mediante la fuerza. Ese porque Andrés, eso a eso vinieron, no claro. vinieron por el litio. Pero, el pero ese litio. era el tema que les ha motivado para que vengan a movilizarse si y defender aceptado, el litio. Pero ¿no? pero lo, ya lo que sabían, actualmente ya. no sabemos, por ejemplo, en qué habrá quedado, por ejemplo, en los contratos, si se ha firmado o no, no, no se quedaron. han firmado. Bueno, no, no se bien. han firmado porque en este programa se había lanzado una noticia falsa que ya se firmó con la misma noticia. Yacimientos de litio boliviano, aclarado que eso se va a definir en el primer trimestre o semestre, si no estoy mal, del 2022. Por concurso, ¿no? Pero bueno, eso no, es, es lo que, es que se está defendiendo y eso es lo que actualmente la actual presidenta de CONSIPO está todavía defendiendo y el tema del litio, El tema sí, del litio, ¿no? litio, de lo que estábamos uh -huh. hablando desde que el GIE y este informe prueba las diversas violaciones de derechos pues humanos. Ver, es que en eso coincidimos, ha habido violaciones y vejámenes por ambos sí. lados, ¿no? no, no, en lo, eso que sí no se lo que no sí Lo que sí se tiene que lados. investigar. Ha habido un golpe de Estado lo que sí, de una no. mayoría, de una élite que ha pagado a los militares. Yo no podría sustentar este argumento claro, que ahora que ha habido claro un golpe lo, de Estado porque estaba todavía el Senado eso, y la Asamblea no estaba yo. funcionando. No lo digo yo, lo digo. Entonces, para mí un golpe de Estado es cuando ya es intervenido por los militares y es tomado a la fuerza y listo. Y eso ha sido pero estaba la estaba todavía funcionando. Ha venido años llevada por el pueblo al palacio los seguro. asambleístas porque seguían cobrando su sueldo, su salario. En la asamblea, en la, asamblea. Te diga, seguía funcionando. Y vos Pero seguía digas, funcionando. No, yo te diga, dame pruebas Pero de que no. Pero seguía funcionando, porque seguía funcionando, es que ahí está la anécdota, ahí está, ahí está el punto de por qué la Asamblea Constituyente seguía la Asamblea, Añez ¿por qué seguía lo Ha dicho, qué más Oye, si seguía si funcionando la Asamblea Legislativa por ¿Por qué años no juró con la Asamblea Legislativa? Bueno, pues hubo, hubo una presión en ese momento. Había ausencia de poder. No había ausencia de poder. Okay, no había y se Tenía que, okay, tenía no que había ver asamblea. la sucesión constitucional inmediatamente a la ausencia de poder. Ya sabía, Ya se había amotinado la policía. Ya se había sabía motinado la seguir. policía. Ya se había motinado la policía. Ya se había motinado la policía. Teníamos ahí un sinfín. Estábamos ya viviendo un tremendo estado de... ¿Me puedes dejar hablar? El presidente de, de senadores y de diputados siempre tiene que ser de la bancada mayoritaria, o sea, el más. La vicepresidenta. Eh, déjame terminar, por favor, Ingrid. ¿Renunciaron? No, Susana Rivero no renunció, que era la, la vicepresidenta. ¿Renunció? No, no renunció, y no se trató su renuncia. Y Áñez lo dijo, tenía que tratar la renuncia. Entonces, de la mayoría tiene que ser el presidente y el primer vicepresidente de las dos cámaras, tienen que ser de la bancada mayoritaria. El segundo vicepresidente, que era Áñez puede ser de la minoría. Bueno, tiene que ser de la minoría. Ese nunca puede llegar a ser presidente. Tiene que llamar a un quórum que haya. Es que ahí está la, confusión. Es que ahí está está la confusión. No hay una confusión. Tiene que una llamar confusión. a un claro quórum que hay sí, porque todavía nunca... ese debate todavía no está clarificado. No, está que clarificado dice. ninguna está clarificado. leyes. La presidencia ¿Cómo? llegaba Janine, no Tiene había, que no llamar a un quórum tratar las renuncias y tiene que el quórum decidir un nuevo presidente de la asamblea que tiene que ser de la mayoría. Así de claro y así de sencillo. Pero está la, demo, la los videos han demostrado donde ellos presentan presentan su carta de renuncia. Te estás basando no en no debería, video para pisotear porque, porque la Constitución. ¿Por qué Constitución? No de Salvatierra, por ejemplo, asumió la presidencia? De ¿Por qué no la dejaron entrar? ¿Por qué no, ¿por qué no asumió? A ver, a ver, ¿Por qué no asumió? Oye, ahí está. Puedo volver ahí al el informe. El informe del, del GI igual clarifica las violaciones de derechos humanos de los parlamentarios. No es necesario que yo recuerde aquí lo que le pasó al hermano del presidente de la Cámara de Diputados. No no es necesario que llegue a eso. Y están quemando a la casa de una serie de autoridades. Y tú dices que eso es de mera decisión. Años. No, no, no, en ese momento los masistas no estaban quemando casas de nadie Estaban quemando las casas, estaban asesinando periodistas como Sebastián Moro, estaban quemando casas de esas autoridades, había mucha gente escapada. También quemando las casas, la puma puma policía. Katari, la, la, eh, y eso no sabes quién fue. Eso no sabes quién fue. Pero sí te puedo decir: los policías se amotinaron. La y sexen. por eso, por ejemplo, acorde al informe del GIE, por la motín policial, es que pasa vila a vila. Claro, y es, los múltiples enfrentamientos. Esos hechos de, de, de por ejemplo, la policía, vandálicos de la quemar... la policía estaba con la policía No de que a Katari, que violara a una persona. A ese nivel femenino, estamos va, llegando Pero estamos destruyendo pues todo lo que Que masacrar más con de 30 personas se es a destruido, no, la PEC, se ve. eso ¿Qué impide no, los Pumacataris? No estamos comparando Nada no es que no, nada de lo que no, tú no digas comparando. Puede justificar saltarse no, la constitución Que es lo que han Igual hecho Se ha violado en Potosí y ahí está Hasta ahora no, no, no se ha dado con las investigaciones no, no. Eso es lo que las Eso es una declaración De esas mujeres de las enfermeras Que estaban ahí Hubo agresión sexual eso está, violación sexual Ingrid te invita a que a quienes los, eh, Hubo violación sexual Por ejemplo, en las sedes policiales Y eso fue a masistas Y eso fue a gente que estaba protestando contra el golpe de estado El informe del G es verdad Es verdad, eh, reconoce a víctimas Que también del otro lado, vamos a decir del lado pitita y está bien, ya, y tienen verdad. que ser parte del censo general Y el gobierno está haciendo el censo general Que también incluye a estas víctimas Pero el grueso del informe, voy a decir El 80% del informe de violaciones Es sobre todo lo que pasa después del motín policial Contra la gente del campo Contra la mujer de pollera, contra masistas Y sobre todo igual lo que pasa en el 2020 Que no se hizo nada contra el otro lado pero es... también aquellos ciudadanos Que vivían en tranquilidad en sus casas Que no tenían nada que ver con las mujeres Pero igual han sufrido agresiones Igual en sus casas se les ha tirado esas bombas Molotov Igual han sido agresiones heridos de todas formas. Sí, sí, seres. de acuerdo, de acuerdo. Ahora, cuando revisamos el informe del GIEI y se habla de ejecuciones sumarias, mm. se dan justamente en medio de las masacres, eh, ¿no? No se habla en otro contexto. Entonces, la pregunta es, eh, si estamos frente a estos escenarios, ¿cómo es posible que los actores políticos eh, no salgan a... Eh, ...criticar de manera fuerte ejecuciones sumarias. Para quienes nos están viendo... ...ejecuciones sumarias quiere decir asesinar a alguien... ...no en medio de un conflicto o de dispersar movilizaciones... ...sino asesinar a alguien por la espalda, ¿no? Que es lo que ha ocurrido... ...y eh, con eso justificaron o montaron la idea... ...que se mataron entre ellos en el puente Guayán y en Sacaba. Ahora, eh, frente a eso... ¿Qué hacemos? Bueno, se tiene la, lo, la, aquí está en las manos de la justicia la investigación y la clarificación de todos los hechos. Se tiene que poner con nombre y apellido a las personas que han cometido esos delitos y que se tiene que juzgar. Así lo dice la ley establecida en el Código Penal y por lo tanto se debe sancionar con privación de libertad aquellos que han intentado acabar con la vida de una persona. Y, entonces, y, y aquellos también que han intentado, porque han acabado y han intentado acabar. Entonces. ¿Han entonces eh, eso es lo que lo que no y, y justamente esto va relacionado también con los de los ítems fantasmas porque ahí se actúa de forma acelerada, se mete a los que han a, a inmediatamente las investigan sin previo procedimiento eh, penal y entonces ya se mete a las personas adentro y ya está bien, es magnífico la forma de celeridad con la que actúa la justicia, de la misma manera tendría que haber actuado en estos hechos para, esclarecemos desde el 2019, entonces la gente, como ustedes sustentan, está pidiendo justicia, se encanta y se acaba, se tiene que aclarar esos hechos y hasta el día de hoy no tenemos ningún resultado, pero sí tenemos, claro que tenemos. Eh, tenemos, tenemos gente que está, eh, Pumar y demás, que están metidos a esos de frente, están tras las rejas, pero de la misma forma se tiene que dar los mismos resultados para las personas que están pidiendo y están clamando justicia. El director de la ANF si no me equivoco, que fue el responsable del gobierno de... ANH. De ANH, siempre me <coughs> confundo con esa letra, la ANH, Hidrocarburos fue el responsable de decir, bueno, se, se supone que fue el responsable de decir que vuelvan los militares a Sencata a reprimir porque iban a tirar la, la barda de la... bueno, de, de, de, de YPFB, él está preso. Los militares que estaban en la cabeza, la mayoría está preso. La mayoría de los policías de esa ocasión del motín están o destituidos o están presos. Ahorita podemos buscar aquí los nombres. Pero por haber dicho eso, Andrés. Tú dices, el, el de la ANH está por haber dicho eso. Por haber pero los orden. que han cometido, los que han atentado, los que han destruido, la Fex se ve del alto. La Fex se ve. ¿Por qué no están adentro también? ¿Por qué no están también adentro ellos? Yo no sé, eso se tiene que decir. Por eso, esa es que la celeridad sabe. que Pe cuestionamos por que cuestionamos por qué no actúan de la misma. Las bueno, investigaciones doy, son desde el 2000. Te doy un ejemplo, te doy un ejemplo. La celeridad tiene que te doy ser. Un ejemplo, ya. Te doy un ejemplo. No se tiene que hacer. Te doy un ejemplo. ejemplo. Sale el informe del GIA, sale un informe del GIEI, dice que es masacre, dice, dice que los aliados de todos los de la derecha, digo. Ajá, todos los celos de la derecha con el Estado, que eso fue una masacre con, eh, con masacre con asesinatos sumarios, dicen eso, pero ellos no reconocen que es masacre hasta el día de hoy. En cambio, el gobierno nacional, el informe recomienda eh, sacar la amnistía de todos los presos políticos de 2020, que a la mayoría era masista, y el gobierno retiró esa ley, porque eso decía el informe. Y eso es actuar también con celeridad y en, en concordancia con lo que decía el informe. En la primera etapa de la GIE, te... primero se estaba, da, se estaba solamente parcializando para un solo lado, para una sola. Absolutamente la no. Después la, un grupo de la oposición presentó esas observaciones y dijeron, no, no la... tiene que investigarse el, No, todo, eso todos no es cierto y quiero que me de des nombre policía. entonces, ¿qué, ¿quiénes de la oposición dijeron eso? Exactamente, no recuerdo. Entonces no pasó. Yo es te lo... una misión internacional con muchos expertos, con mucha gente, con los ojos del mundo. Tampoco es tan fácil que agarre el gobierno del MAS y diga, Actúen a nuestro favor, porque si eso hubiera pasado Pero la oposición, también. te garantizo que hubiera dicho, miren, estos muertos tenemos, estas cosas tenemos y eso nunca pasó. Todos necesitamos tener acceso a la justicia, por lo tanto, por ejemplo, una de las víctimas que fue la periodista Casimira Lema, hasta el día de hoy tampoco se le ha dado ningún informe, ¿Qué, no tiene, ha perdido su casa. ¿Qué sugiere el GIE en términos de las víctimas, Ingrid? En términos de las víctimas, Ajá, sugiere ¿qué, que ¿qué? se investigue, no, dan no. los datos es eh, precisamente de no. lo que ha sucedido, están con nombre y ha tenido eso, de ¿y las ¿qué víctimas. ¿Qué sugiere para tratar con eso? ¿Qué sugiere para solucionar su problema? ¿Qué es lo que tú estás reclamando? Que se, que se actúe con celeridad y se investigue, no, primero pero sugiere, la ahí ya investigamos. Primero sugiere que se haga un censo de las víctimas, un Ay. censo de las víctimas y a partir del censo de las víctimas para ver mecanismos de reparación económica y de justicia. El censo está en camino. Justamente las reuniones que ha tenido la, los representantes de familia víctimas de familiares de Sencata a la cabeza del representante de derechos humanos del alto hay eh, empujado a que eso tenga más celeridad. Y pero solo a ellos eh, tenemos que darles No, justicia. el censo es de todas las víctimas que están en el informe del GIEI y eso se está cumpliendo como también se tiene que cumplir que están en la cárcel los principales responsables de las masacres y eso también se está haciendo. La justicia en gran parte, gracias al informe del G.I., se está llevando a cabo y para mí ese es el resumen, pues, un poco de lo que pasó en el sí, 2021 entonces, con este entonces tema. Entonces, le falta informar a los medios de televisión boliviana que informen eso que están avanzando y que no se ocupen de informar solo otras cuestiones de interés político. De acuerdo. ¿no? Bien, a propósito de información, nos vamos a ir a una pausa, pero con un dato para no dejarlo suelto. Habla hablamos en algún momento acá del presupuesto general del Estado, así es referencia. Aquí tengo el dato específico. Presupuesto general del Estado consolidado para el 2022 es de 235.090 millones de bolivianos, de los cuales un 10% es para salud, que equivale a 23.590 millones de bolivianos. Para salud, un poquito más, no, un poquito menos, 25.000, ah, no, más, educación, 25.370 millones de bolivianos, lo que representa un 10,8%. Del presupuesto general, el sector defensa 4.000 y gobierno 4.000. Por si acaso, vamos a ver justicia al volver del corte. Gracias por continuar en sintonía de Aviala Televisión en esta noche irreverente, haciendo una evaluación de los temas que han marcado la agenda. En el primer bloque hemos hablado acerca del informe del GIEI. Ahora, en lo político, la marcha por la patria fue una demostración de la musculatura que tiene el movimiento al socialismo. ¿Recuperó las calles que para algunos analistas las había perdido? Eh, yo no sé si había perdido las calles. Yo creo que no. Pero la marcha ven, viene con y vino con mandatos concretos: democracia y justicia. ¿Por qué se tuvo que dar esta marcha? Porque eh, hubieron dos derrotas, no muy importantes, pero en fin, dos derrotas seguidas que fueron eh, la, la ley 1386, eh, que bueno, primero no salió y luego cuando salió se aprobó, ¿no? Entonces. Para el gobierno además, que suele ser tan sólido, fueron derrotas importantes, ¿por qué? Porque era una ley muy importante, no era la ley de legitimación de ganancias ilícitas, que como no se dio, eso puede traer eh, consecuencias económicas muy fuertes al país. Entonces, en ese sentido, esto sumado al discurso fascista que sigue estando encabezado por eh, Luis Fernando Camacho, estaba eh, generando convulsión en la sociedad Recordemos a Basilio Titi Que fue asesinado por cívicos en Potosí Creo que eh, Todo esto ameritaba De nuevo una demostración de fuerza Y no solo una demostración de la musculatura Sino de estas demandas Como digo, la marcha no vino por venir y decir Somos más, nada más, que también Pero vino, para, vino a la paz Para decir, nosotros Somos más y vamos a, vamos a hacer Que la democracia se respete No va a pasar otro golpe de estado y vamos a hacer que la justicia se termine dando y se siga dando y se sigan dando los procesos necesarios para mí eso fue lo más importante no bueno eh, de la marcha qué se puede decir eh, se dijo que vinieron de ese coro coro eh, creo que no fue una marcha como las que históricamente conocemos las marchas que donde realmente donde realmente se, se reclamaba unas reivindicaciones eh, profundas ¿no? del sector minero, por ejemplo, ya lo habíamos tocado en algún tema. Eh, se ha gastado mucho dinero para hacer publicidad sobre toda la organización y la fuerza que ha tenido que demostrar. Eh, básicamente, básicamente, básicamente es eh, demostrar que el MAS todavía tenía el poder, que tiene fuerza de organización. Y bueno, ¿no? frente a lo que ocurría, que es ha habido una movilización de los sectores urbanos movilizados que se han eh, parado contra aquella aprobación de esa, de, contra esta ley 1386, es entonces... Eh, eh, lo que siempre pasa pues, en, en televisión boliviana, pruebas? una cosa, Demasi, lo que tienen que hacer de, los periodistas los es cubrir los hechos que suceden en el país, mal estaría que no cubrieran una marcha de millones de personas está bien que cubran los hechos, Otra Estoy, cosa totalmente de acuerdo, pero también tienen que cubrir muchos otros hechos del de, de que hablamos hace rato y Andrés me dio la razón, que se debe Informar. Lo que está haciendo el gobierno, ya, estamos haciendo no, esto y no informan. No informa. Es esta ya, pero estamos hablando, la, volvamos al tema. Yo no estoy de acuerdo yo con no esta marcha, tu marcha tu porque yo considero que eh, se ha hecho un, un despliegue eh, para demostrar esa fuerza que tiene el MAS, que lo ha demostrado en la capacidad de organización. Nuevamente lo vuelvo a reiterar y que eh, ha sido como una contraposición para el ataque de los sectores urbanos que se han moviliza movilizado contra la ley 386 porque ahí, ahí no ha habido una estructura política, eso es lo que no. hay que diferenciar, Si no son, son los comités... el Comité Pro Santa Cruz no comités, son políticas. Los comités cívicos son los que han salido a movilizarse y han llamado a sus convocatorias y demás, no y ahí ha salido la gente y se ha logrado derogar, que era el objetivo principal, derogar esta ley que iba... E investigar los ingresos económicos de los sectores privados, ¿no? Entonces, eso no, es lo que, en, en contra decir, de eso, es lo que o se o ha. sea, esa ley no es así, es para cuando hay indicios pero de que se, se ha hecho de análisis dinero, de que artículo, no artículo por artículo, entonces, ¿por qué lo han derogado? Sí, estábamos ¿Por todos qué? felices y contentos. Porque ¿por la linda derecha tiene mucho quivo para pagar medios de comunicación y lavar el cerebro de la gente. y el ¿Cuáles gobierno... son tus pruebas? También te digo, ya has dado con pruebas. Así como me pico Ah, que te, te digo son. con pruebas. Sí. unité Página 7, tienen un montón de dinero y mucha pauta. Entonces, ¿cuáles son esos contratos? Sí, yo, ¿tú yo, que yo, me yo te me doy pruebas? una prueba, yo te doy una prueba. En los eh, ninguno de los artículos de la 386 hablaba de comerciantes y transportistas. ¿O tú me puedes pero mostrar un artículo? Sectores, ¿Me puedes mostrar ya, un artículo? Ya, pero Andrés, eh, cuando se movilizan esos sectores, que son los transportistas, son trabajadores independientes, no tienen nada que ver con el sector público, no tienen Ajá. nada que ver con el Estado, Ajá. por lo tanto son sus ingresos Ajá. que se constituyen propios Ajá. y que te ahí te metan la mano al bolsillo para investigarte todos wow. tus movimientos. Ese ha sido el pareces? descontento permítame, permítame, permítame. de la sociedad por la que Ingrid, ella se ha movilizado Ingrid, por lo tanto no hubiera tenido el resultado final Ingrid, del cual desde estamos los discutiendo. 90, desde los 90 que tenemos una instancia que investiga los movimientos financieros en el país es que estas instancias pueden acceder a tu cuenta sin secreto bancario se está estipulando esa ley desde los 90. ¿Ya? eso fue lo que decía, que era una serie de manipulaciones, que fueron políticas, que eso empezó en realidad por Comunidad Ciudadana y creemos desde su bancada, que empezaron a decir que esa era una ley pro cubana, nicaragüense, pro venezolana, y un montón de sartas de errores, y, y entiendo que tú me digas, los trabajadores están disconformes, es verdad, la mayoría de este país dijo que eran, eh, se habían matado a sí los mismos, los sectores informales, sí, sí los sectores, y muchos sectores de este país en el 2019, dijeron que se habían matado a los desencantados, no porque mucha gente diga eso, se vuelve verdad, ¿Eso también hay, hay una serie. No tiene nada que ver con lo también, que los trabajadores también, privados, los sectores privados, por... los empresarios independientes, los unipersonales, no tiene nada que ver con el trabajo que realizan con sí. los hechos de Sencate y Zancate. Más bien, ahí se les ha perjudicado ¿Oás? para no, no trabajar. Me, me, refiero, en me, esa refiero, época. me refiero a que hay muchos ciudadanos que creyeron esa mentira, no porque muchos crean algo, lo no vuelve verdad. Y lo que yo te digo, incluso en las últimas semanas, antes de que se derogue la 386, ministro de economía de obras públicas se acercaron a ciertos sectores, los sectores que se acercaron, incluyendo los alcaldes de las municipalidades y sectores gremiales que se reunieron, aceptaron y levantaron las medidas de presión. Rómulo Calvo ordenó a que el sector comerciantado no se reúna con el gobierno para la socialización. Si creíamos que estaba ya declarado que era malo por los sectores, pues que se sienten. No había aclare, diálogo. Pero no pasó. No el había punto... diálogo, consulta previa, no hubo uh, eso. No tiene que haber consulta previa en todas las leyes que se aprueban. Bueno, ¿Cuántas leyes se han aprobado este año y cuál? Por esto tenemos un parlamento que se tiene que discutir, por eso, por eso elegimos representantes. Y a eso quiero ir con la, mi intervención sobre la marcha por la patria, no quiero volver a ese tema. Esta marcha fue una respuesta a una necesidad de que estábamos entrando en un estado de ingobernabilidad. Estamos hablando no solo de la 218 y la 386, estamos hablando que incluso querían tirar la ley que la ley de bueno, un paquete de leyes, sí, incluso metieron a la ley contra la violencia a la mujer ¿No? Me acuerdo que estaba dentro del paquete Sí, y la 348 Eso es lo que se observa No, no, no, permíteme, permíteme Eso quería la oposición Después de que se tiró la 386, dijeron No vamos a parar hasta que no se tire las el paquete de leyes malditas. Ese era el eslogan de Carlos Mesas y Fernando Camacho. Ahí parecía que estábamos entrando en un aislamiento. Todos claro, sabíamos y eso lo que es lo que buscaban. hemos criticado, Andrés, en y... los programas que no ha habido la, la capacidad de debate de los asambleístas, de los senadores, diputados bueno, pero... para poder resolver ese problema ahí dentro fue del Congreso. La, ¿Cuándo fue promulgada la no 386? Se, ahí no se pudo. Esa es la capacidad que no tuvieron Ingrid. y por eso se tuvo que trasladar el problema a las calles para que la las calles lo resuelvan como siempre se ha hecho en este país Ingrid, por la fue, incapacidad de la gente ¿Cuándo fue promulgada la 386. ¿Cuándo fue aprobada 386 en agosto si no me equivoco Ajá, y cuándo fue la movilización posterior ¿Cuándo? a agosto noviembre octubre uh -huh. eso se había aprobado sin problemas porque la gente ni siquiera se preocupaba por algo que sería para sancionar porque a alguien como Arturo todos Murillo. los, países, los medios de comunicación y los partidos de oposición asentaron esa idea de que eso iba a lastimar a la gente y la gente fue tan por eso, bueno, precisamente, eso por eso, precisamente, por esos desmanes, Pero, tanto Ingrid, de izquierda como no, de derecha, no, no de no los políticos que transan con en contra de no hay la sociedad. Trans, hay en una mala contra. No, hay, No, porque ¿Y están sea? ahí. Se, Andrés lo dijo: Pero estaban ya, ahí ya, los parlamentarios ver, Ingrid, de la derecha. Aprobaron ya, eso. Ingrid. En el procedimiento les dije aprobar. Ahí está. Lo aprobaron. ¿Y por qué no dijeron en su momento, en agosto, como acaba de decirlo, en las fechas? ¿Por qué no se dijo y no se cuestionó en agosto cuando se estaba aprobando? ¿Por qué porque después? A nadie le ya. importaba. Por eso, y eso es, lo que, a y pagó eso es a sus lo que medios, criticamos como de sectores de la población, como ciudadanos civil. criticamos. ¿Por qué ¿Por qué hay estas alianzas de corrupción contra estos ítems? Claro, hay. Eso es lo que se ha visto en los ítems fantásticos. Angélica Zonza y demás. Con los no demás, tienes, los consejeros. Con concejales. el tema de la ley. Ya, incapacidad del mando. Y quizá. eso nos lleva a quebrar. Con no tiene nada que ver con la marcha por la patria. A índices tanto elevados de dicho, pobreza, Ay, de ¡Ay, no lo quiere la gente! ¡Evo solo viene para ser presidente de nuevo! No, que no quiere referente líder, estamos hablando de lo que es la incapacidad sí, de nuestros gobernantes hablar, por hacer sus por transas favor, políticas y no decirle la verdad a la población Puedo en su decir, momento. Dame un minuto Eso reclamamos. Con, con cronómetro y te lo digo. Yeah. Yeah. Tanto decían, sí, ya, tanto decir Evo no lo quiere nadie, Evo solo viene para ser presidente de nuevo, es una farsa. Y Evo convoca el solito a una marcha y te viene pacto de unidad y te mide un, medio, un, un millón y medio de personas que nadie ha movido en este país, siete días caminando y yo he estado en la marcha y la gente le sangraba en los pies, déjame terminar Ingrid por ya, favor, ya, ya. Siga, siga. Y, y te vienen hasta aquí solo para dar dos mandatos y para respaldar un gobierno. Eso no demuestra que hayan aquí tratitos de corrupción sí. o que hayan patrones ni lo que sea. Demuestra un pueblo organizado y un partido que sigue siendo más fuerte que nosotros que se van creando es decir, y desapareciendo cada cinco años. ¿Que Ay. la marcha se convierte en un parteaguas en el quehacer político en el último trimestre? O Yo sea, hay un que... antes y un después de la marcha mira, por la mira, patria mira, en sí, el sí, ámbito, sí. en la arena política. Mira, para mí sí lo es justamente porque responde a todo esto que estaba diciendo y debatiendo con Ingrid. Y el más muestra que tiene esa fortaleza y muestra que tiene la unidad que se decía que ya no tenía. Eso es como un factor que le devuelve esa gobernabilidad que parecía que había sí, perdido, que sumado, sumado a lo de los ítems fantasmas que Yo creo que si los fenómenos son tan cercanos, lo, el golpe que tuvo la oposición con los ítems fantasmas más la marcha, la fortaleza de la marcha por la patria, sí para mí es un parteaguas es porque le la, la ha vuelto a dar gobernabilidad a Luis Arce Catacora, la cual, había, pero la cual parecía que se estaba perdiendo o estaba en disputa durante las movilizaciones y yo creo que el punto que daba aquí es, es sumamente importante, más allá de las simpatías. Se vio o oh, se relanzó el liderazgo de Evo Morales con por la, por la marcha por la patria. es un no si te debes que... que el presidente actual es el, el presidente el es Cata... claro, es claro. de catacora, ¿no? Punto. Evo entonces, está detrás, demostrando unidad y demostrando un partido y un pueblo organizado entonces, que no está, está como la derecha, no comiéndose las orejas Nuestro como presidente actual no lo puede hacer solo. O sea, va a necesitar siempre del líder No, nuestro presidente de actual se debe a su no pueblo, puedo, no se debe no. a su bolsillo, que sí. es sí. distinto. Entonces tú estás diciendo que Evo Morales tiene la capacidad de movilizar y no el presidente actual... El, el partido, partido. Sí. Evo es el presidente ahorita Entonces, ahí está la partido. cuestión? ¿Qué tiene sí, de mal? O sea, es un líder histórico, es un líder social, más bien como analistas sí, deberíamos sí, entender sí. su capacidad para lograrlo. Yo lo he apoyado ¿no? al principio, yo he sido creo que la más he visto sí. en, la, en la primera gestión, porque ha sido un presidente digno que se ha elegido pasó, a salir de las sí? más. Pero ¿qué pasó? Mm. Se ha transformado, ¿no? Ha pasado los 14 años y ha habido cambios. No sé si ha sido por el entorno político que lo ha asesorado mal o por los porque se ha corrompido estando mucho tiempo en el poder y los hechos de corrupción están ahí, están eh, eh, empresas eh, del Estado que se han ido constituyendo que al final han, han acabado sin utilidad y no están dando ningún redito al país. ¿Qué por lo tanto. No tiene Vamos a hablar los Dime detalles una. de las empresas. Dime yo, yo creo que no. ¿no? Dime uno bueno, que igual, haya creado igual. el presidente hechos no de corrupción. Igual, Más allá de eso, más allá de que eso, que justamente, yo creo que como tú piensan muchos, justamente por eso yo creo que Evo Morales había tenido su imagen este, un poco reducida, ¿no? o bastante reducida, hay que decirlo así, y estaba en duda sobre su lugar político, incluso dentro del movimiento socialismo. Creo que con la marcha por la patria se relanza un liderazgo, muy importante. Yo creo que eso es definitorio incluso para las próximas coyunturas políticas. Y esto lo digo desde un lugar intentando ser analista, más allá de mis simpatías ahí políticas. Está el es un hecho. Está el problema. Y, porque y, ahí estamos prolongando el poder a un solo no, no, no. líder político, no, no habiendo nosotros, muchos otros líderes. Andrés, hemos cuestionado en diferentes programas de esta gestión que hay ausencia de liderazgo. ¿Por qué le tenemos que entregar ya, el liderazgo a un solo referente? Ya, porque y, no hay la capacidad ya, de liderazgo bien. de construir. Está no hay jóvenes. Tú bien. no te consideras un líder preparado. Aquí. ahora Eso no es una idea preparada ingrid por favor adriánico qué es adriana salvatierra ¿A qué es adriana salvatierra ha estado presente Mencioname ahí en su momento qué políticas de femeninas ha hecho adriana salvatierra estando oh, ahí que, como que, ¿qué, qué políticas estructurales que, ¿qué donde políticas me... las mujeres dónde te, es recuerdo, la 348, la ¿Te 348, recuerdo la 348, cuarenta la de violencia tres cuarenta y eso ha hecho Adriana Salvatierra y tu querido Evito Morales son los que uh -huh. más han ayudado a las mujeres en este país y no me lo puedes contradecir porque sí. esa es la única Exacto. ley que con ha defendido la a las mujeres en la este paridad, país. Con la paridad con la parida, eso ha hecho Adriana ya, Salvatierra. Ya, ahora ¿sí vamos a hablar de Va. feminismo y demás. Es que me dices una cosa terrible. Los ¿por te te no porque se siguen aumentando. Esa es una cuestión de sociológica. Te lo explico. Cuando el gobierno y el Estado ah, están en es contra yo. y las mujeres empiezan a decirle oye mierda vos no me puedes pegar. Ahí Hay una reacción, yo acción y reacción. Yo y eso a las lideresas están en todo que el mundo están actualmente en, el, en espacios políticos que son las mujeres, ¿qué no estás queriendo no desviar? Van a, no están Tocando fondo, que es, por ejemplo, hacer políticas estructurales en beneficio del sector sí, de más. las el a Las mujeres en este país ha sido el más. ¿En Entonces, La paridad. No, no, no, en la no, no por la paridad, en la por paridad. la clase 86 y por capacidad de distribución de tierras de eh, mujeres campesinas, lo cual no pasa bastante en la pasa primera en el, gestión. El, eso ya pasa en el No, no, no, dos. mujeres no podían tener acceso a tierra hasta la primera gestión de MAS. No, aparte, Ajá. hasta hace pocos años, cuando tú querías hacerte una cesárea, te la tenía que firmar tu marido. Pero eso el amigo Evito lo ha cancelado lado, aunque no crea. Sí, igual, igual yo creo, y eso te digo así, Ingrid, es una justamente... ¿Qué hay que hacer, no? A, los, a, las, a las mujeres que Ingrid, están Ingrid, en Ingrid, sentadas en así. poderes políticos, si realmente tienen, han tocado el punto de reformar políticas estructurales para las mujeres, para beneficiar a no Ingrid, Ingrid, Ingrid, Ingrid, no, Ingrid, igual no creo hay, que es no importante, hay. incluso para la gente que nos sigue, pensemos que Evo Morales ha sido el chivo expiatorio de todas las críticas de la oposición y le funcionó bastante bien desde el referéndum del 21F. Todos los problemas, todos estaba pasando algo en Turquía, se atribuía a Evo Morales. Aquí cuántas veces hemos dicho que la oposición cuando no sabe qué decir, saca a Evo Morales. Y le funcionaba muy bien porque la, la popularidad de Evo Morales estaba bajando. Y ahora estamos viendo que esta marcha, esta marcha está mostrando otro fenómeno. Yo sé que tú vas a decir, está mal. Y bueno, es, es tu criterio. Pero aún así no me explicas por qué Evo Morales ha podido convocar a tanta gente. Así y sin una demanda, porque como tú dices. ausencia de liderazgo. Bueno, yo creo que es algo mucho más. Y la ausencia de liderazgo se construye incluso en cuestión, el MAS, incluso la, si dentro del MAS, porque es pierde, el único líder que tiene. Si la oposición más? pierde a ese más? chivo expiatorio, ¿Qué va, a pasar? ¿Qué va a pasar? La prolongación, hemos dicho Yo, que la prolongación en instituciones una, y en el Estado corte. en espacios de poder <ríe> <ríe> ocasiona la corrupción y es lo que se ha demostrado. Ha habido muchos hechos de que corrupción. Que nos, tenemos ¿ten que irnos a una pausa, por favor. Nos vamos a la última pausa de esta noche, pero les quiero dejar una pregunta. Si la marcha por la patria relanzó el liderazgo o reposicionó el liderazgo de Evo Morales en torno en el campo político del centro hacia la izquierda, eh, ¿Cuándo una marcha por la patria y cuando un relanzamiento del centro hacia la derecha? A ver, al, al volver del corte ustedes responden. Ya en la parte final, a manera de conclusiones, básicamente, la pregunta que les lanzaba antes de ir al corte, si la marcha por la patria reposicionó a Evo Morales nuevamente en la centralidad de la política boliviana, cuando una marcha por la patria en la oposición? Eso, no podría responder, te digo, ¿no? La oposición tendría que demostrar eh, con un nuevo liderazgo que no lo hay. Bueno, Carlos Mesa ha fundado su partido, finalmente Comunidad Ciudadana es un partido político. Pero somos criticados. Samuel son, Doria Medina ha renunciado líder, a la presidencia de Unidad Nacional. Pero son líderes que ya creo que han intentado en las elecciones, se han postulado y no, no han ganado, ¿no? El resultado ya, ya lo dice mucho. ¿Deberían jubilarse para ti? Deberían de cambiarse oh. nuevos liderazgos, sí deberían de jubilarse y buscar nuevos referentes que salgan de sus eh, organizaciones sociales o de donde tenga que emerger, pero un nuevo líder que realmente... Eh, luche por este país, que es lo que se necesita, no y, y como decías tú eh, Evo Morales ha salido como nuevo yo creo que en el MAS, creo que hay muchos líderes políticos, ahí está el vicepresidente también David Choquehuanca ¿no? como un líder con toda la cosmovisión y el entendimiento que tiene sobre la naturaleza, que es lo que no se habla sobre las, eh, el impacto medioambiental que está sucediendo también, por ejemplo esos son nuevos liderazgos yo creo que prolongar a un solo líder ya es volverlo dictador y bueno, eso creo que no va, y la sociedad no va a querer Gracias Ingrid Gracias. Kiara eh, Aquí le voy a dejar a Andrés que haga la brillante locución que ha hecho aquí en el corte que me parece tremenda pero bueno, luego de Andrés lo dirá Me parece que eh, que nada que esta marcha demuestra varias cosas primeramente que Evo Morales sigue siendo el político más capaz de este país probablemente de toda Latinoamérica y no estamos hablando de Evo como líder solamente, sino de el MAS como partido, como instrumento eh, que está en el gobierno, porque es un instrumento del pueblo para estar en el gobierno el MAS. ¿Y qué está demostrando el MAS nuevamente? Porque lo ha demostrado muchas veces, que está unido y organizado y listo para defender su sober la soberanía de la, de, del país, de la nación. Eso es lo que está demostrando esta marcha. Y quería recordar una cosa, no mucho se habla de que Evo dictador, de que el más dictatorial y no sé qué, pero cada año Evo cuando era presidente se reunía entre el 27 y 29 de noviembre con las seis federaciones del trópico, eh, porque son sus bases y Evo sí se debe a sus bases y a sus raíces, y se hacía un análisis, una autocrítica crítica con algunos ministros y se reevaluaba la gestión cosa que en su vida ha hecho el neoliberalismo aquí en el país, y lo hemos visto en resultados, ¿por qué no hay esa autocrítica? Porque esa autocrítica, si bien se dice que no es, está, en muchos aspectos no está dentro del gobierno, pero estructuralmente en el MAS está esa autocrítica, porque felizmente las bases se hacen escuchar. ¿Y qué ha pasado ahora? Que Evo, con sus bases, se ha hecho escuchar y le ha dicho al gobierno nacional, estamos aquí respaldándote, Lucho y David, estamos respaldando y vamos a pugnar porque haya democracia, porque no se dé un nuevo golpe de Estado y porque se, se haga justicia por todas las masacres y abusos que hemos visto. Entonces, en ese sentido, eso. Justicia y democracia han sido los mandatos de esta marcha y con toda la fuerza que ha demostrado, yo creo que el 20, 2022 estaremos viendo esa justicia y democracia. Gracias, Kiara. Andrés. A ver, respondiendo primero a tu pregunta, Diego, yo me estaba preguntando, a ver, una marcha como con el más daría bien a la, a la derecha. Yo creo que históricamente lo que vemos es que no, que nunca la derecha boliviana ha tenido una movilización de masas que le haya sido útil. Me he puesto a preguntarme, ¿Cómo ha hecho la derecha para llegar al gobierno? Y la mayoría de sus gobiernos, lamentablemente, han sido dictatoriales o irregulares. Hablamos del periodo dictatorial inaugurado en el 64 hasta finales de los 70s y la lamentable 2019 al 2020. Militar, el, el, el, el, dictatoriales, irregulares, inconstitucionales. Pero hubo un periodo considerablemente largo en el que la derecha gobernó en este país y fue después del, del 85, después de la caída de la UDP, que fue nuestro gobierno democrático en los 80s, para los que nos siguen en casa... ¿Y bajo qué discurso llegó la nueva derecha y estuvo un buen periodo, más de 10 años, casi 20 años, en el gobierno? Un discurso de la eficiencia, un discurso de nosotros vamos a darle a este país estabilidad económica, ¿no? nosotros vamos a sacarnos de la hiperinflación, de la mala gestión de la UDP. Y así estuvieron gobernados bajo el discurso y la retórica neoliberal, una eficiencia técnica, tecnocrática, ...hasta que se agotó su modelo... modelo ...20 años... De la, ...la industria en Santa Cruz... Per, ...permítame... ¿No? ...no, no, eso fue antes... No. ...fue antes incluso... No, ...pero bueno, no, ese modelo... ...el ...el punto al que quiero llegar... ...ese modelo se agotó y fracasó... ...el punto al que quiero llegar... Años. ...es que si la derecha ganó en democracia... ...si ganó en estas historias... ...desde la revolución de 52... ...mediante las urnas... ...fue mediante un discurso de eficiencia... ...mediante un discurso de institucionalidad... ...incluso yo creo que Carlos Mesa... ...si es que logró algo en 2019... Fue pues a veces, pues en un lugar sí, yo voy a retomar lo bueno del más pero con mayor institucionalidad, en referencia al 21F. La y te digo eso, concluyo con eso, pero respondiendo a la pregunta del Diego. Que digas que dicho? también bien, está bien. Respondiendo <risa> primero a lo del Diego. Respondiendo primero Diego. Yo creo que la derecha tiene que dejar la chicanería que está mostrando en el Parlamento y lo que estamos haciendo no con está mostrando con el Comité Pro Santa es. Cruz. Y tiene que, si quieres retomar el, la senda del debate democrático, tener una propuesta concreta, institucional y deficiencia. Tiene que decir algo que pueda ser mejor que el más no basarse en criticar al más que es su única estrategia sí, es desde sí. el sí. inicio del siglo. Y, y bueno, brevemente lo que, lo que Kiara mencionaba que era lo que intentaba decirle Ingrid y no podíamos por el debate, <risa> era de que la oposición justamente se ha basado desde el 2016 en criticar a Evo Morales solamente en eso y les funcionó muy bien porque la popularidad de Evo estaba en caída. Uh -huh. Sin embargo vemos que ahora la popularidad de Evo está creciendo y se está volviendo a posicionar como un líder eh, positivo para las masas. ¿Qué va a hacer la oposición sin ese artilugio? Ya lo vimos con los de Fantasmas. Intentaron responsabilizar a Evo de la corrupción de Sosa y de... ¿Cómo se llama? él Y de Percy Fernández. ¿Les funcionó? No. Entonces, ¿qué va a pasar con la oposición? Van a tener que reinventar. Sí, lo, lo, para terminar yo, es un poquito. No, no, no, no, no voy a decir bueno, eso. Dios. Se van a abusir. No, lo que, el político es un cazador de votos, por lo tanto el político si sí tiene la lectura de lo que necesita la sociedad y la sociedad necesita que sus gobernantes sean transparentes y que sus gobernantes trabajen y que les dejen trabajar y que el Estado tenga menos eh, manoseo a los sectores privados para que ellos puedan interpelar y trabajar y aportar ¿no? a, la, a la agroindustria, a los sectores como son los modelos de Santa Cruz que es el ACAPITE y el CRISOL que dicen los informes económicos de este año que dice que Santa Cruz, el 70% de economía y que crece constantemente es ese modelo es Santa Cruz entonces, ese sería, gracias bien, muchas gracias Cazador de votos, está bueno esa casador de votos, sí. no, mejor el cazafantasmas está más de moda bueno, este ha sido el último programa del año, no hay que celebrar con agua, pero sí, que nos vaya bien salud, muchas gracias eh, que sea un lindo 2022 y nos estaremos reencontrando, por supuesto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 Intuyan, no disminuyan, construyan, instruyan, incluyan, no excluyan, atribuyan, distribuyan, redistribuyan, que se amortinan y agravia. asambleas acotan y no acatan, se acotan, reconstruyan, contribuyan, obstruyan con pantalla, que calla y aturde. Construyan, construyan tu Ryan, pero no huyan, que alarman. Agitación comunitaria es combustión espontánea. Me calman, karma en vida humana. Mi alma emplea guerrera, mapea, miscelánea. Gritonea, escrito buchea, tunea sin tu conformidad. Mochea, carrea, tu plan guerrilla sabotea este sistema. para, para.